está probado que una buena alimentación es fundamental para mantener nuestro cuerpo y mente de manera saludable pero qué pasa si consumimos comida chatarra es un alimento dañino que no aporta ningún beneficio a nuestro cuerpo su alto contenido de azúcar sal y grasa saturada son las principales causas de enfermedades al corazón riñones y otras partes de nuestro organismo generando fatiga y debilidad trastornos digestivos obesidad y sobrepeso, hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas.